Al cumplirse cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, lo que tenemos que decir es que terminó convirtiéndose este aniversario en un formidable momento de apoyo y de respaldo no solamente de la comunidad internacional sino también eh, en Colombia a este acuerdo a pesar de las dificultades tenemos que decir que se ha venido generando un proceso muy importante de toma de conciencia de los colombianos en la importancia que tiene la implementación integral del acuerdo en la medida en que este es una verdadera hoja de ruta para que Colombia comience a superar las causas estructurales que eh, generaron el conflicto y lo han venido prolongando. Eh, desafortunadamente en este gobierno no se avanzó considerablemente en la implementación, es como si se hubiese metido el acuerdo en un refrigerador, pero estamos convencidos que para el próximo gobierno, dado el respaldo que ha adquirido este acuerdo, se convierte en una hoja de ruta necesaria del plan de gobierno. Eh, eh, tenemos muchos, por, por, muchos retos por delante, entre esos eh, nuestra reincorporación política y nuestro desempeño eh, como partido común es luego de la firma del acuerdo eh, para la participación política. Nosotros estamos convencidos que el paso más importante en el inmediato futuro que tenemos que dar los colombianos es cambiar la composición del Congreso de la República eh, mientras el Congreso siga con la misma composición que tiene actualmente, va a ser imposible impulsar las reformas eh, que necesita Colombia para avanzar hacia una paz eh, completa e integral. Y por supuesto, la elección de un gobierno que se comprometa a partir del 7 de agosto de 2022 con la implementación integral del acuerdo se convierte en prioridad para que finalmente eh, tengamos... Esa paz con justicia social, esa Colombia con democracia, con oportunidades para todos los colombianos. Eso es lo, lo que nosotros podemos balancear luego de los cinco años de la firma del acuerdo.